Oye, ¿has pensado tú, Denise Dresser, en ser candidata independiente ciudadana rumbo al 2018? Mira, todos los días me lo pregunto y me lo preguntan. Uh, la única razón que, yo ten, que me motivaría a hacer eso es. Estaba sentada en el auditorio escuchando al grupo interdisciplinario de expertos sobre Ayotzinapa uh -huh. hablar de las 20 recomendaciones que dejaban tras de sí. Que trascienden Ayotzinapa, que tienen que ver con Estado de Derecho, que tienen que ver con independencia de los fiscales, que tienen que ver con el combate a la corrupción. Y yo pensaba, ¿quién va a coger esta bandera? ¿Quién va a empujar estas causas? Carajo, si nadie las empuja... Pues me voy a tener que lanzar al ruedo y no me va a quedar de otra. Me voy a tener que lanzar al ruedo y no va a quedar de otra. Bueno, eh.